Bien, pues vamos con el último candidato que se someterá al fogueo de la red ciudadana Partido X. Eh, tenemos en conexión vía Skype a Hervé Falchani. Eh, bienvenido, Hervé. Gracias, buenas tardes a todos. Me alegra ser con vosotros y disculpa, prefería ser con vosotros, no a través de... Pero esto es la tecnología. Eh, me alegra que es útil así, ¿no? Bien, si puedo empezar Empecer con... Empezo con las tres preguntas iniciales que hemos... de que hemos todo hablado ¿Por qué la red ciudadana? ¿Ya? Uh, ¿Dopo por qué Europa? ¿Y por qué yo como candidato y ya quello, por por todo eso. Um, es decir, que ¿por qué dividir informaciones? ¿Por qué una red? ¿Por qué competencias juntas? para Ser más eficaz. Eso es, claro, federación de competencias es el, la primera razón porque queremos y, y tenemos... Y, trabajamos en red, in, al, por la ocasión de la red ciudadana pero no solo la federación de competencias son importantes también la vigilancia, es decir, que la información es poder cada vez que estamos juntos, que andamos más competencias tenemos más poder pero el poder corrompe Corrompe si no es compartido, es como el conocimiento, el conocimiento si no es compartido diviene poder, y la red ciudadana es la ocasión de acabar con este poder, cuando todos tenemos el mismo conocimiento, no existe más el poder, existe solo el conocimiento que permite vivir juntos, en modo igual, es eso no que estamos todos igual, iguales, tenemos cada uno sus competencias. Entonces, esta federación es porque no podemos hacer todo, no puede hacer todo una persona única. ¿no? Y cuando vemos que a nivel de, de la europea, uh, cuando queremos luchar y que necesitamos control como un, por las justicias. Eso, esta vigilancia, que puede ser una justicia sobre, ante o bajo la, las, la, las otras, es fundamental. está permitir el único mecanismo que puede permitir una vigilancia. No dejar un único poder en manos de poco. Es el mismo, se puede entender en el sentido del secreto. El secreto es el lo opuesto de la, la confidencialidad, es el contrario. La confidencialidad es para proteger los más débiles, que tenemos, tenemos todos debilidades. Y la confidencialidad es, es por eso. A veces, el contrario es secreto. Cuando uno no quiere compartir conocimiento, y que no quiere, el que quiere tomar por, por su mismo, por poco, personas, eso poder. Entonces, ¿por qué el poder corrompe? Esta es una certitud. ¿Por qué el poder corrompe? Tenemos que evitar que alguien pueda obtener ese poder. Además, porque tenemos que elegir la solución y los objetivos más útiles para todos. Tenemos también esta. Federación de competencia. ¿Para qué? Para permitir que la, el mismo mecanismo de selección natural que se hace con las especies, se hace con las ideas. No para... Porque no, no será posible haber un consenso, pero será siempre posible haber ideas que serán más fuerte que la, las otras, ¿no? Y eso porque también está... Red ciudadana es importante y evidente, es evidente también que una red ciudadana que puede extender más al delante de un país que puede existir en Europa, por ejemplo, por supuesto. En ese caso, ¿qué es? Es la posibilidad de compartir los, el conocimiento útil per, para todos, pero no sólo por los españoles, no sólo por lo italiano, los italianos, los franceses por todos y haciendo eso sacando y eh, buscando donde el secreto existe no eh, una vez más insisto no la confidencialidad pero el secreto cuando se podrá luch, eh, luchar contra el secreto en Europa cuando alguien entenderá como nosotros lo hemos entendido que es el secreto cuando impide control vigilancia que tenemos de enfrentar y cuando en Europa compartiremos esas ideas, cuando estabiliremos nuevos links, nuevos enlaces, será la ocasión para que cada experto pueda compartir su experiencia con los otros, de los, de los otros países, entonces Europa es una vez más esta idea de red, esta idea de compartir conocimiento de poder también asegurar al mismo tiempo que se habla de compartir un poder, pues, porque información es poder, se habla también de permitir esta vigilancia. En fin, si eh, pensó a qué puedo hacer yo por ese asunto, yo me veo como posibilidad para, sí, un poco pero es verdad, para atraer, para atraer atención sobre qué estamos haciendo. Hoy, además de todo lo que explico, de, de mi conocimiento de qué significa el secreto, de cómo puede impedir que una verdadera uh, sociedad justa pueda existir, además de eso, creo que para compartir tenemos que atraer esta atención de la gente. Y aquí, como por Europa, cuando. Uh, puedo encontrar y trabajar con gente por toda Europa. Más que hacerlo por mis asuntos, es, es más importante a la ocasión de, Europa, de la Europa que se lo hacemos todos juntos, con los diversos expertos, en los diversos asuntos. Y entonces Europa será esta ocasión, atraer atención, atraer otros expertos para compartir porque será siempre esto, compartir conocimiento, que será lucha contra quien no quiere compartir para tener ese poder. Después, eh, si, si, <ríe> si debo hablar de mi competencia lingüística o de otro elemento así, diré, sí, lo, lo puedo, lo, lo, lo puedo hacer, eh, claro que, Encontremos siempre los um, medios para entenderse, más de todo, solo falta la, la ocasión, eh, más que el idioma, más que, que, que de hablar, la, trabajar juntos, haber un sostengo, un, una posibilidad y también poder decidir de las agendas juntos, Uh, hacen que al fin, por fin, uh, el más importante siempre será de encontrar y de ser en contacto con gente que ellos podrán hablar por nosotros cuando se tratará solo de hablar. Es, eso es la, la fuerza de la red, de poder hacer frente por todos los casos. Y, y yo tengo mi posición. Puedo hablar en diversos idiomas como inglés, francés o italiano, eso es claro. El más difícil para mí será el castellano, creo, ahora. Pero una vez más, insisto, eh, prefiero establecer claramente, claramente que el más importante en la red no haber todas las competencias, es poder establecer un control, una vigilancia al mismo tiempo que podemos compartir nos competencias. No quiero añadir nada más. No oí nada. No me puedo oír. Disculpa. Okay. Muchas gracias, Hervé. Vamos con algunas de las preguntas que ha dejado la comunidad. Empezamos con una eh, pregunta de la web. Eh, el otro día leí en El País su entrevista en la que se hablaba de tres herramientas para luchar contra la corrupción. ¿Puede explicar un poco de qué se tratan y en cuánto tiempo pueden ponerse en marcha? Sí. Um, eh, el principio es muy sencillo. Juntos sabemos ya que antes de hacer algo tenemos de saber, entonces de poder mirar, de saber que tenemos, necesitamos oros para mirar, o reglas para escuchar, oír, y después es, es justo que memoria para saber y para no olvidar que hemos ya aprendido y son los medios que tenemos para actuar, entonces memoria, censo eh, para saber para detectar qué pasa aquí y para el do, el después, medios para actuar, um, los tres principios. El poder, el poder judicial es un modo de actuar, eh, por esto diré que, es decir, que el más neceser, necesario es uh, desarrollar nuevo modo de trabajar tras las justicias, eh, no sé si será ahora la ocasión de ir por todos los uh, elementos pero más de todo ese ese principio de base de base que se necesita poder observar para poder actuar es de qué se habla es que significa el control y después eso es también uh, un, un principio fundamental la posibilidad de, de ser vigilado Tienes cualquier persona, cualquier persona que tiene de ver y hacer algo, debe haber una un otra persona que va a mirar qué hace. El principio del control es de eso, que nadie detiene la información en in un modo único. Y una vez más, se, se habla de la información útil, no confidencial, no que eh, expone la debilidad de la gente. Está también para, para, para explicar un poco más, el principio también de, de toda información de todo mecanismo que necesita un, un, un movimiento, un mover algo. Si no sé dónde va, porque si no, si no protegemos también los intereses, es como por los niños, si no tenemos uh, un modo de controlar qué pasa aquí. Los niños necesitan más cuidado, más que alguien que tiene fuerza. Y vigilar es permitir también que cuando alguien tiene debilidad, tiene debilidades, disculpa, puede ser protegido. Es también uh, eso el control, no solo para detectar que no va, sino para también saber quién es que necesita ayuda. Y quién es, que dónde se necesita protección, es que eso eso es ya una palabra que no gusta mucho de los reguladores, que no quieren hablar de proteccionismo. Pero la protección tiene sentido. Tenemos mucho ejemplo. Si tenemos el ejemplo del si el ejemplo de la Corea del, no, del Sur o oh, qué ha hecho, han podido podido crecer gracias a la protección, y una vez que habían y que son, que tienen fuerza para enfrentar con los otros, competir con los otros, ahora bajan las protecciones. Pero protecciones son un ejemplo de por qué necesitamos conocimiento de dónde estamos y cómo estamos. Muchas gracias, Herbé. Vamos con otra pregunta, en este caso de Facebook. Contra la corrupción, ¿Falta legislación o falta poner en práctica la legislación vigente, la que ya hay? Sí, es verdad que muchas veces una regulación no, no, no basta. Falta también un conocimiento de cómo funcionan, cómo, qué se puede hacer, qué es concreta. Es, es decir, que si hablamos de poner un, un vigil, un, un policía por atrás de todos los banqueros, no es posible, no es factible, no es... Es que, evidentemente, la, las normas, las reglas que, que existen ya no se pueden casi siempre uh, poner en marcha, no se puede efectuar. Pero, además de esto, es que las administraciones también muchas veces no tienen el sostengo del gobierno, de los directores para actuar como quieren como saben que lo pueden hacer no es solo entonces normas, pero sino que también de organización y una vez más de, de comunicación sobre cómo uh, cómo funciona la administración desde dentro cuando alguien quiere eh, tenemos muchos amigos aquí en la red que pueden testimoniar de todo esto, que son testigos de todo esto. Pero es la verdad, eso es que, que tenemos solo observar, que normas son, son necesarias, pero normas que se puede cumplir, con quién, con cuál se puede cumplir. Y, y control y, y, y seguridad, comunicación tras las administraciones dentro de de la, las administraciones para permitir que todo funcione perfectamente. Sabemos nosotros con, con este principio de, de, de red ciudadana que es fundamental la información y será siempre así. Si no existe herramienta por asegurar esta información útil, no existe posibilidad de controlar o de poner en marcha una, una norma, una regla. Gracias, Herbe. Eh, otra pregunta de la web. ¿Cree que los lobbies permitirán que haya una mayor transparencia y un mayor control fiscal? No necesitamos uh, pedir. Uh, Se si, si juntamos para ser más fuertes. Y cada vez que juntamos una persona o dos, estamos más fuertes. Y cada vez que esa persona comparten la, la red y trabajan, trabajan con la red, los lobbies son más, menos eficaces. Entonces, no necesitamos acuerdo con los enemigos, una vez más, con los que no quieren. Uh, es solo el entendimiento, solo el conocimiento de qué es útil, qué va a convencer uno que por ahora no se conoce tampoco nosotros que no conoce cómo funcionaba, funcionamos. Y eso es, es solo también los que trabajan por los lobbies podrán ver un día que es peligroso por, él, por ellos, podrán temer de no seguir que es el más poderoso. Es por eso que hablo, que hablé de, de una uh, selección natural por la ideas. Ideas son la son que es el más importante. Idea, información, cultura, educación, son ese principio de base que, fan, que hacen que al, por fin lo lobby, los lobbies, sí, tenemos uh, gente que son enfrente, que no quieren, pero es así, es, uh, es por qué se unicemos, para luchar. Gracias, Hervé. Y vamos con una última pregunta a través de Facebook. ¿Cuál es tu opinión sobre el TTIP, Transatlantic Trade and Invest? Sí. Um, Ahora, es eh, eh un asunto muy, muy largo. Uh, si vemos que dejan trabajar en un, uh, un mismo país gente que no tienen los mismos derechos, que no pagan los mismos impuestos, cuando, cuando hablé del, del control, de las protecciones que necesitamos. Es siempre, una vez más, lo, el trabajo de los lobbies de, de hacer creer que para poder comunicar no se necesita control. Pero es todo um, falso. No es por nada la, la, la verdad. En el ejemplo del libro Cambio, del libro, del, libro del, del, del TTIP, ¿qué falta siempre? Eso entendimiento que, conocimiento que tenemos de saber qué necesitamos o si algo que pasa por los países está malo o bueno. Y no es porque un principio fundamental siempre llega a del cielo, que no tenemos a preguntar si es justo o no. Y en ese caso, en, eso, en el caso del, de ese tratado, eh, como eh, siempre volver a, a esta información fundamental, que es fundamental porque es poder, necesitamos siempre, siempre, no actuar en un modo único, pero utilizando todas las experiencias, todas las competencias para decidir cuando esta misma, de, de, por atrás de esto, esto mismo único concepto, si vemos algo peligroso por nosotros o no. Y, y en ese asunto es exactamente lo mismo. ¿Quiénes que, eh, que quieren, como por los merc mercados financieros, quiénes que no quieren, Compartir información dicen que no controlar de todo que libre es el, el medio mejor para acabar con los problemas que tenemos que tenemos, pero evidentemente no. Bueno, pues no sé si hay alguna alguien aquí quiere hacer alguna pregunta del público, si no las que tenemos ya priorizadas las hemos realizado. Eh... ...y damos eh, fin al acto del fogueo de candidatos de la red Ciudadana Partido X. Muchas gracias, Hervé, Muchas gracias a todos los gracias. participantes. A las personas que están hoy aquí. Un abrazo a todos. Vale. Y... Adiós Hervé, muchas gracias a todos los candidatos que habéis venido, a los que estáis hoy aquí en el fogueo y a todo el equipo de personas que han hecho posible, que ahora podéis ver también alguna imagen, todo el equipo técnico, eh, la gente que ha estado con las interfaces de priorización de las preguntas y algunas personas que han venido a apoyar el evento. Muchas gracias a todos y continuamos. Seguimos.